La claridad es el mejor método para hacerte entender. Debemos saber por qué escogemos una palabra y no otra, por qué co colocamos una frase antes de la siguiente. No es un camino tan fácil y ustedes lo van a ver después. Pensar lo que vamos a decir antes de escribirlo, no es tan obvio. La creación y la, y la comunicación se parecen, pero son dos cosas diferentes. La comunicación puede ser creativa, pero si no es clara, no es nada. Escribir conlleva expresarse con claridad. Puedes aprender a escribir claro, Nadie nace sabiendo, la escritura es artesanía como la mayoría de los oficios Y es una herramienta que lo usamos para diferentes trabajos Antes de escribir debes saber de qué vas a escribir Qué es lo que quieres contar en ocasiones no está claro y por esa razón el texto se percibe oscuro. No creas que te vas a sentar en la computadora y va a caer maná del cielo y que eso es una... y que vas a escribir. No, esto es un trabajo difícil, es como picar piedra. Debes tener la mente clara. No puedes estar en una cosa, en la otra y en la otra y en la otra y en el teléfono y en el chat. No, porque lo que vas a escribir va a estar disperso. Hay un modo de detectar si las ideas sobran. Determina si tiene sentido con la idea principal. Yo, yo le llamo ideas peregrinas Que no tienen nada que ver con el texto Cuando estés revisando Piensa si una palabra es innecesaria Si crees que es innecesaria Lo es, no tengas la menor Duda de eso, nunca rellenes Un texto para que tenga Más páginas, hay un derecho fundamental Que algunas personas olvidan Todos tenemos el derecho de entender Lo que leemos, tenemos derecho A tomar decisiones informadas Y para garantizar Ese derecho debemos entender los textos que se producen con claridad. Yo recuerdo siempre la frase de Albert Camus: el que escribe claro tiene lectores, el que escribe oscuro comentarista. Ah, yo no entendí nada. Yo dejé esa novela, me daba pereza, no entendía. Tiene comentarista. Entonces, ¿Qué aspira a uno tener lectores? Y por eso es tan importante este módulo y se los puse de último, porque cuando ustedes vayan y ya se van los diálogos, los personajes, que tienen que procurar? Escribir claro. Si ustedes mismos no entienden, hay gente que no tiene claro el tema. A mí un señor me dijo que él quería hacer una novela, digo yo, ¿cuál es el tema? Y dice, lo que sea. Digo, no, tiene que tener el tema claro. Y si, ¿por qué? Digo, y los personajes, es una novela sin personajes Digo, ¿cómo va a haber una novela sin personajes? Dice, ¿por qué le tengo que poner personajes? Digo, porque una novela tiene acción y la acción la ejecutan los personajes En esa discusión bizantina en Excedra Tuvimos como una hora hasta que al final Yo le dije, no me rindo Simplemente tiene que reflexionar Usted piensa, no es novela Al final tuvo que, que aceptar que estaba equivocado Que no tenía el tema claro Y nunca llegó a escribir la novela porque no se dejaba guiar vamos a poner aquí para que ya puedan ya ustedes pueden comenzar si quieren hacer un comentario recuerden que después de los comentarios vamos a grabar qué fue lo importante de este curso para ustedes porque yo tengo que recuerden que yo estoy haciendo un curso que es para hacer este curso yo tengo que tener una gestión y lo del correo marketing es gestión por eso que ahora que terminamos, ustedes por WhatsApp me dicen, le puse un correo con una pregunta. ¿Y por qué? Porque yo quiero que ustedes se acostumbren a usar el correo. Es una comunicación más formal. Además, acuérdense que cuando uno escribe un correo se detiene más en lo que escribe y ahora tenemos que procurar ese orden. Ustedes tienen una pregunta, yo se la contesto en ese mismo correo y ustedes la guardan, porque después los WhatsApp se van cambiando. Entonces, dice, yo hice una pregunta sobre el personaje que yo estoy creando. A usted puso ese correo personaje y lo encuentra de una vez. Y así nos descomplicamos que nos enfocamos todas las complicaciones se van a par a ver quién quiere iniciar pienso yo si quieres el módulo 6 es muy interesante por precisamente esa esa descripción de lo que es uh, escribir claramente y entonces eso me gustó y puse hasta puse un texto para ver qué nebulosidad tenía y un texto que acaba de escribir para una chica que me había pedido una información. Entonces, pues me doy cuenta, no, estaba bien. En todo caso, lo que más me gustó ahora voy a hablar, no del módulo, sino en general, porque yo admiro mucho a, a Rosemary y la forma que ella ha sabido no solo ten, eh, usar su creatividad, sino también la disciplina con la que ha escrito y esa, bueno, y la generosidad que ha tenido ahora para hacer este curso, pero es, es también como todo su proceso de, de creación que no lo ha puesto aquí eh, para que todos lo, lo, lo podamos seguir ciertos pasos y me, me gusta, me, porque o sacó pude ideas y te pone otra vez como en, en, en onda y aunque yo he escrito ya cinco novelas, no son la cantidad que tú has escrito Rosemary y pues siempre uno puede aprender y esto es lo bello de, de, de tomar un curso así porque uno aprende y espero que lo pueda poner en práctica próximamente, en todo caso te doy las gracias Rosemary y le doy las gracias a todos porque en las, los comentarios y las preguntas que hicieron en el chat, también son, son, son interesantes y son bonitas y esa parte de, de compartir es muy, muy lindo. En todo caso, muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias a ti Teli porque tú eres una escritora de más de 20 años y tu opinión es importante porque has centrado todo el proceso que yo tuve para conformar el curso, todas las lecturas tuve que hacer re relectura pero todo lo, el esfuerzo para condensar en un video, hay unos que tienen 30 pero la mayoría entre 15 y 18 porque hice un estudio y dice que la atención, lo dicen la gente de TED, que dan charlas por 18 minutos, que este es el tiempo donde la atención está 100%, es importante es importante condensar el aprendizaje para que no se diluya, gracias Gracias, Tele. ¿Alguna otra persona quiere hablar del módulo? Janet, buenas noches. Eh... Bueno, viniendo el testimonio de doña Estela, pues de una escritora consagrada le agradecemos mucho ese aporte interesante. Pues sí, el, el, el módulo 6 interesantísimo sobre la nebulosidad que eh, aprendemos, pues que no solamente se califica al, al escritor sino también al lector, porque muchas veces, pues como bien lo dice el módulo pensamos que no entendemos, no tenemos la capacidad de entender lo que escribe un, una persona y creemos que somos nosotros como lectores y a veces no somos los lectores sino el escritor que escrito pues con esta oscuridad que nos hace entender eh, como debiera no así que y que lo principal pues es eso no eh, hacernos entender lo que queremos transmitir no así es que es muy interesante eh, este este módulo y, y, y nos enseña pues que tenemos capacidades que no sabemos explotarla y, y vamos a, a incursionar en ese tema muchas gracias doña Rose por, por sí. sus enseñanzas y una vez he seguido tu, tu ah bueno también vale ah, sí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 lectores ingenuos para es, ser lectores sí. calificados y saber cuándo el escritor usó bien el narrador y aprender de lo bueno. Y cuando lo usó mal, decir, eso no lo voy a hacer yo. Así Exactamente. que excelente, Rose. encantada. ¿Quién continúa? Eh, buenas noches a todos. Bendiciones, Ros. Yo tengo unas preguntas sobre este módulo que me pareció muy interesante. Eh, por qué no ¿Por qué tener cuidado con las frases largas te voy a decir por qué. Porque si las frases kilométricas, cuando vas llegando al final, ya no te acuerdas lo que leíste al principio. Tú puedes utilizar frases largas con frases cortas, pero si todo... Yo me acuerdo que una vez yo leí un libro, que una frase cogía como cinco renglones. Ya yo no me acordaba lo que había leído al principio. Ahí está. Hay escritores que se caracterizan por frases largas. Pero al principio ustedes tienen que captar lectores. Lectores ingenuos, lectores de todo tipo. Y que el lector vaya evolucionando con ustedes. Pero si tú sí. me pones un párrafo de cinco páginas, ahí te pierdo. Mm. Porque el, el lector joven, el lector impaciente, dice, ay, qué dijo? Pues, ay, no, no, no me acuerdo. Y entonces tiene que regresar todas esas páginas y ahí te pierdo. Mm. Hay que tener las palabras esas kilométricas mm. tampoco si puedes usar una palabra corta para que usar este palabrón largote porque se pierde el lector y donde el lector no entienda abandona la lectura y lo pierde usted habló también de que es importante antes de comenzar a escribir hacer preguntas verdad esas hacer... preguntas te llevan a clarificar el tema clarificar el tema y también habló de tener un avatar verdad para saber sí. definido a quién va dirigida la novela, ¿verdad? Yo, es muy voy a, a, a, yo voy a ser Roberto por el buen camino. Yo sabía que era a los jóvenes, niños hasta de 12 años, hasta 40. Pero mi flecha, mi target, como dice, iba a los jóvenes. Cuando tú vas a escribir para niños, como travesías mágicas, les gusta el niño y les gusta la abuelita, pero va dirigida para los niños. Si tú vas a escribir una novela romántica, va a dirigida a las mujeres, los hombres da pereza eso. <risa> Tengan <risa> en la cuenta que eso les da pereza. Entonces tú dices, ay, ¿por qué los hombres no me leen? Porque tú vas dirigido. Tienes que tener hacia dónde vas. Porque eso te ayuda en la publicidad también. Por lo menos sí. mi caso, mi primera novela que voy a escribir, mi experiencia acerca de mi acebemos hemorragico. Bueno, eso va dirigida a las personas que han tenido una enfermedad, ya han luchado contra todo pronóstico médico, ya han salido de Dante. Para los Ajá. que están enfermos, para los que se recuperaron, para sus familiares, ese es tu es. apagado.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 Muchísimas gracias, Rosemary. Excelente no? curso. Amelita, has dicho algo muy cierto. El curso estuvo configurado en tres meses. Ustedes lo van a tener un año. Y les tengo una sorpresa. Si se si aplican y consultan, porque ahora vaya, van estructura, hacen la estructura. Ven el módulo de estructura, hacen la estructura de una vez. Yo voy a ver si les consigo, que estoy ya segura de que lo voy a hacer, que tengan dos años. Para que ustedes en estos dos años, viendo el video, cada vez que hacen una escena, cada vez que configuran un personaje, ustedes ya se lo aprendan. Así es que lo van a tener por dos años el curso. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Flor. Saludos desde Penonomé a todo el grupo. Eh, en primera instancia, pues yo consideré que los capítulos 5 y 6 eh, Rosemary han sido los Excelentes capítulos. Eh, y quería hacer un comentario del número 6 primero. Esa fórmula matemática que nos mostraste, ¿qué tanto eh, es realmente aplicable y qué tanto le sirve al escritor? Le sirve. El pero no la tienes que usar porque te mandé el enlace donde tú pones el texto y ahí te vi de la nebulosidad. Les puse porque eso lo encontré yo en un ensayo y después que vi la fórmula, digo, a lo mejor en el internet alguien aplicó la fórmula, un formulario donde tú metes el texto, efectivamente lo encontré. Tú En este enlace que yo te di, tú metes el texto por párrafo. Y tú te das cuenta si está muy alto. No es tan baja la nebulosidad, la, el índice, porque eso es cuando es para niños. Cuando es para adultos puede ser un poquito más alta, pero no se puede ir a 70. Porque uno mismo se da cuenta que no se entiende. Entonces, hay que empeñarse. A mí una muchacha que está escribiendo me dijo, yo quiero escribir bonito, aunque no me entienda. No te lee nadie. Al final hay que escribir claro. Y la práctica hace al maestro y cada vez te va a expresar de una manera bonita, pero clara, pero la, la prioridad es escribir clara. Claro. Eh, yo quería decirles que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 eh, ...más elaborado los personajes... ...es eh, más clara las escenas... ...para poder eh, hacer un texto... ...entonces sí. eso para ti... ...muchas gracias... ...Rosmery, cuando nos encontramos en la Feria del Libro... ...que hablamos de que esto iba a ser un proyecto... ...qué grande, cómo hemos crecido ya hoy en día... ...esto ya es un hecho... ...y a todas las personas que he conocido... ...y que he compartido estos momentos... Con ustedes también hemos crecido, así que hasta pronto eh, y seguimos con muchas tareas pendientes y siempre están invitados a PENONOMÉ. Bueno, gracias, Flor. Hay algo importante. Después de todas las clases vienen los bonos que fueron regalos que yo les puse para que vean con tiempo, el curso era tres meses, los bonos ahora ustedes comienzan a ver. ¿Tú tienes tu libro diagramado en Amazon, en ebook Puedes en Amazon yo te recomendaría mejor Hotmart, paga más. Y yo les voy a enseñar porque ahí entre los bonos está cómo se publica en Hotmart. Mira, apenas tú lo tengas publicado, porque yo leo todo en e-book, me avisas que yo voy a ser tu primera cliente, tu primera lectora de ebook Hagan el esfuerzo. Yo las ayudo en todo lo que pueda. ¿Y por qué recomiendo Hotmart? Hotmart paga mayor comisión. No descuenta el impuesto de los Estados Unidos, que es el 30%. Y aparte de esto, en Hotmart tú puedes tener afiliados, que son personas que te venden el libro y tú compartes la comisión. En una de las reuniones, yo quiero que ustedes conozcan cómo se puede afiliar una persona al libro de ustedes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ustedes se van a afiliar a uno de mis libros. Para que lo practiquen. Yo hago el video y todo después y se los mando pero quiero que vean cómo se hace, porque de esa manera va a ser uno, dos, tres por paso, se los voy a poner. Cuando ustedes sacan el libro, ustedes le dicen a todos los familiares que tienen, te afilias aquí y me ayudas a vender el ebook. El mundo cambió y al final tenemos que ir hacia lo digital. Miren, yo tengo una promoción de mis libros hasta fin de mes, que en ebook todos cuestan $3.58 porque ustedes ponen Rose. Y se les carga el 40%. Y ya yo les había bajado un 25%. Pero del precio que les bajé, el 40%. Donde dice, tiene un cupón, tú pones Rose. El día de la mujer, ustedes tienen el libro, ponen mujer como bono. Y les dan un 30, 40 libros y se comienza a vender porque lo promocionas de esa manera. Y lo de los afiliados les ayuda a vender. Te ponen el escritor cuando es tecnológico, tiene una ventaja sobre el que no es tecnológico. Entonces, vaya caminando hacia allá con paso lento, pero seguro. Que me gusta el libro de papel, pero sí, miren, yo voy a publicar ahora las trilogías, las series y el libro. Ustedes compran un libro de papel, en ebook pueden comprar cuatro porque en Amazon cuesta 11.99 y ustedes van a poder comprar tres, cuatro libros que tengan una biblioteca. Ustedes puede tener una biblioteca en su computadora, en su tablet, en su teléfono. Con una aplicación, ustedes lo leen aquí. Yo en estos días puse la portada y el texto. Busquen el video de YouTube. Y todo el mundo, se puede, se puede, me llamaban. Digo, claro que se puede. O sea, no tienen que comprar tablet para leer un e book Pueden leerlo en la computadora, en el celular. Amelia, Melita y Yalis excelentes lectoras en celular, en computadora, en todo, de los e -book. Así que recuerden que ponen en cupón ROSE y descarguen los libros porque tienen el compromiso de leer un libro semanal. Tienen que seguir con ese compromiso. Vamos a ver ahora quién da el testimonio. El testimonio o la opinión del módulo. Buenas noches a todos. Perfecto. Mi opinión de este último módulo... Es muy bueno. Tan bueno que le dije que me había dado impulso como temor porque, o sea, al fin que una cosa como bien, como seria, no, yo no lo estaba tomando a broma porque estaba aprendiendo mucho, pero sí estaba como un poco así extraída y este módulo y este sexto me hizo ver y entender, que ah, tengo que aterrizar tengo que fijarme bien, qué es lo que estoy haciendo, y bueno, ir para atrás y tengo que ir, y lo que sea, pero me gustó mucho, y lo entendí perfectamente. Ah, y me alegro, bien. me alegro Diana, en la opinión, en tu testimonio sobre el curso, que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 Coincides con Flor y voy a explicar algo. Mi mamá era maestra. Mi mamá llevaba a los niños de lento de aprendizaje en la tardecita a la casa para reforzarle el conocimiento. Y cada hijo era un tutor. Yo fui tutor desde los siete años y tenía que llevarle a ese niño perezoso que a veces no quería aprender y reforzarle. Y motivarlo a que estudiara. Por eso que todos nosotros tenemos esa vena pedagógica, porque desde muy niño enseñábamos. Gracias. El siguiente comentario y testimonio. ¿Cómo están? Mi nombre es Yalis Ramos, los saludo. Eh... En realidad este, este curso me ha encantado y no es la primera vez que yo tomo un curso para escribir y, y particularmente novelas, eh, porque para mí eh, escribir un libro, en mi caso, fue cuando me gradué de periodismo. Pero escribir novelas es como, me parecía como más complicado, mucho más eh, tenías que mantener al lector contigo, de la mano. Este, este curso que, nos, que para mí es un regalo, que nos da Rosemary Tapia, la mejor escritora de Panamá, lo digo porque lo he estado leyendo todos estos días, todo estos tie este tiempos, eh, es un gran regalo. Entonces lo he disfrutado y es, realmente se me ha caído la venda de los ojos porque el otro el otro curso que tomé realmente no explicaba nada y todos los módulos desde el primero hasta el séptimo, Rosemary Tapia lo hace con un profesionalismo y con ese don de dar, porque yo considero que ella lo que está haciendo con este grupo es sembrar escritores en Panamá y el que le compre su, mo, su, eh, su curso. Entonces, pues estoy muy agradecida con ella. Para mí... Fue como, como escuchar, que Dios escuchara las oraciones que yo le, le pedía y le decía a Dios, yo quiero ser una, una escritora, aunque sea pues, eh, escribir una novela, pero que alguien me lea porque eso es lo que yo quiero ser. Y apareció Rosemary. Así que, como se dice una frase, eh, el maestro llega cuando el alumno está preparado y es el momento, es el momento de tomarlo, de tomarlo en serio, Tampoco para ponernos nerviosos porque nos está diciendo, vamos poco a poco, yo voy a estar aquí, yo voy a ser tu coach, yo te cualquier pregunta que tengas, no tengas temor, escríbeme y es cierto, Rosemary cuando tú le escribes, ella te contesta. Así que yo estoy muy contenta. Eh, muy alegre y en realidad para mí es un honor haber tomado este curso con Rosemary Tapia. Y los invito pues a todo el que quiera, este, cada vez que ella prepare un nuevo curso, pues yo quisiera estar allí y comprarlo, porque sí quiero aprender mucho de usted Muchas gracias. Encantada, Yalis, tú eres una alumna destacada, muy aplicada. En todo, ha ido paso por paso, formándote. Y yo voy a seguir con ustedes. Es más, me dieron una idea. Cuando ya ustedes tengan la novela lista, yo voy a preparar un curso sobre mercadeo, pero el mercadeo aplicado a Panamá, porque ustedes verán en los, en los módulos, viene un embudo de venta. Aquí en Panamá hay que aterrizar el mercadeo según las circunstancias de nosotros, de mercadeo, de las redes sociales, de que hagan el canal de YouTube, de cómo pueden hacer un video. Este va a ser un curso corto, no más de dos módulos, de seis clases cada uno. Y les tengo una noticia. No va a ser más, va a ser como en 97 dólares, pero cada uno de ustedes que consiga un un uno para la segunda o tercera edición de una novela desde cero, les voy a dar un descuento de 80%. Entonces el módulo les va a quedar en 20 dólares. <risa> esto yo voy es a hacer mercadeo, ver. esto es mercadeo. Esta es una clase en vivo de mercadeo. Miren, ahora <risa> yo bajé los libros, ¿por qué? Porque si yo les estoy recomendando que lean una novela semanal, o sea, mía o de cualquiera, es más rápido leer una novela mía, está barata, la leen miren, el que no ha leído no hay trato, no sabe lo que es una novela que agarra al lector, lo aprisiona pero una novela mía, Yalis y Amelita, ¿sabes? se lee en uno o dos días Uf, yo, la, yo me la leía volando entonces eso les da a ustedes cómo está este ejercicio narrativo de la lectura y cuando ustedes terminen que van a tener dos años en el curso. Ustedes van a ser lectoras y escritoras. No van a poder dormir si no leen. Entonces, eso es lo que yo quiero. No solo hacer escritora, porque para ser escritora primero hay que ser lectora. Vamos en ese camino. El aprendizaje fue en tres meses. Todo este año yo voy a tener un acompañamiento con ustedes. Y el segundo año también, porque a veces la dificultad de la primera novela, tú hiciste un tema fácil en el segundo es más complicado.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 carisma eh, que tiene Rose, ¿no? Y ese entusiasmo y ese amor que transmite a, a todos. Así que me llegó mucho también lo de Amelia, que me encantaría poder conversar eventualmente. Bueno, esto, ¿no? También conocer. Así que bueno, me cuesta un poquito hablar, pero voy a agradecerle a Rose. Mira, pero mira, eh, con Gina se dio un caso muy particular. Gina me escribió un correo y me puso el celular. Digo, lo que ella menos piensa es que yo la voy a llamar. Y yo llamo, digo, con Gina Barleta, dice ella de... De parte, rico, de la escritora Rosemary Tapia no puede ser, no puede ser, no puede ser digo yo sí te estoy llamando da la coincidencia que cuando ella lee la biografía, nacimos el mismo día 6 de diciembre, y desde ahí somos grandes amigas yo, ella me dice mamá Rose y yo digo que ella es mi hija putativa. No, Isabel Méndez, que son muy amigas. Adelante otra persona que quiera dar el testimonio. Uh, ok. El módulo 6 se ha convertido en mi módulo favorito. Me encantó. Me encantó cómo usted uh, pues nos transmitió la idea de un verdadero escritor. Porque hay, la verdad hay muchos escritores, pero verdaderamente un escritor, yo era una persona que pues me fue muy mal en la escritura, quería escribir cosas enredadas, filosóficas y exóticas <risa> y me enredaba demasiado y realmente vi el concepto suyo de una escritura, lo más importante es la transparencia y la claridad para comunicarle al lector lo que realmente es como si estar ahí, como exactamente, una película. Y tienes que ser totalmente transparente. Eh, también me encanta cómo usted pues, nos detalló todo, eh, esto y más allá. Me, me gustó que compartiera con nosotros su, cómo usted inició los artículos. Esa historia fue fantástica y sé que representa mucho para usted porque... Pues tus primeros escritos representan un montón, aunque no sabes que es lo mejor, pero es lo, lo más representativo en tu vida. Muchas gracias por compartir esto con nosotros en el módulo 6. La verdad me sorprendió tanto que dije, el próximo año que quiero, ok, estoy terminando un libro, cuando termino este libro, el próximo año voy a agarrar el mismo curso con Rosemary. Me, me lo tengo, lo quiero agarrar con usted. ¡Estoy tan emocionada! Ay, ¿Qué, es que sí. está <risa> ¡Qué bello, Timonio, lo que significó! Escribe una novela desde cero, Por supuesto. Cuando, okay. cuando yo vi el curso, yo estaba prácticamente... que ya yo no quería nada. Yo, yo iba a parar todo mi mundo porque acababa de sacar un libro y iba a empezar a escribir otro libro en tres años. Y dije, voy a meterme en el curso para ver no creo que igual vaya a escribir este año, pero bueno, no, no, nunca sabes, no tengo tiempo, no tengo absolutamente nada, acabo de sacar un libro y realmente pues necesito enfocarme en otras cosas. Cuando conocí a la señora Rosemary por medio del curso, me, es como el coaching más estimulante dentro de mi mundo, dentro de mi mente, adentro que yo he podido Obtener. Usted realmente es fantástica, coaching, estimula, el, estimula mi mente como, como no tiene idea. Cada, cada sesión que yo estaba escuchándola, paraba y empezaba a escribir, y empezaba a escribir, empezaba a analizar, empezaba a pensar, empezaba a transportarme en mis ideas, como nunca lo había hecho. Fue una experiencia totalmente fantástica. Me encanta cómo nos disciplina, nos da como autocontrol. El autocontrol es tan importante y veo que usted tiene autocontrol en todo. Aplica el autocontrol. La disciplina es importante, pero si no tienes autocontrol, nunca te vas a poder disciplinar. Tienes que tener un autocontrol en tu vida, desde decir, no quiero comer esto, desde decir, me voy a levantar a las 4 de la mañana o a las 5, o a las 6 a escribir, no voy a ver la tele, no voy... Y absolutamente es lo que usted me ha transmitido ahorita mismo dentro de mi vida. He tenido un montón. Escribir es bonito y la creatividad que tenemos es muy importante. Pero sin una disciplina y un autocontrol nunca vamos a llegar a terminar los libros. Y usted me ha transmitido mucho, mucho autocontrol dentro de mí en este, en este curso. Todo lo que nos ha, ha, ha dado dentro de este, este curso realmente es algo que me ha impulsado a empezar a escribir de nuevo. Ya estoy, ya, ya estoy como eh, por el primer capítulo de mi, de mi libro nuevamente. Y claro, todo, todo se puede, todo se puede. Y, y escribir es una carrera. Yo estoy empezando. Estoy muy orgullosa porque usted pues es parte de esto, parte de del grupo, el grupo me ha encantado todo todo cómo se ha formado dentro de de este este pues módulo, esta esta clase, me ha encantado todo. Y realmente estoy también muy agradecido con el grupo, muy agradecida con el grupo y con todas, la verdad, todas hemos tenido una energía que realmente nos hemos abrazado todas. Yo Señora Rosemary, oro mucho por su salud. No sé qué es, pero oro mucho por su salud. Y, y sobre todo porque por mucha iluminación para todas, para poder llegar a nuestros sueños Muchas en gracias. este grupo, la verdad. Muchas gracias porque lo necesito, porque últimamente he tenido un brote de lupus. Pero yo no dejo que la enfermedad controle mi vida. Mi vida la controlo yo. Y la enfermedad es circunstancial. Adelante, ¿quién quiere dar otro? Muy bonito tu testimonio. ¿Quién quiere dar otro testimonio? ¿Quién falta? Creo que quedó pendiente nada más yo, ¿verdad? ¡Ay, sí! No podía faltar, Gabriel. <risa> Hola, buenas noches a todas nuevamente, mis compañeritas del curso, gracias. Eh, bueno, primero quería comentaros, Mary, de, del, del, del módulo. La verdad que fue muy interesante. Y más que preguntas, porque la verdad que quedó bien, bien claro el aspecto de, de, de, de que la, la comunicación de que ser bien clara, y alguien lo dijo, a veces uno piensa que hacer un libro era como que buscar el, el lenguaje más sofisticado y parecerlo más eh, pop-off, como dice aquí en Panamá Uno, para que se viera fino el libro pero al final de la idea es que puedas transmitir una idea al, al, al lector, ¿no? y, y me gustó mucho, que ya, aquí le apunté lo, el mensaje que pusiste cuando decías de, que la creación y la comunicación se parecen, pero, no son, pero son dos cosas completamente diferentes, y creo que eso resume un poco el, el, lo del módulo, porque realmente tú ves una mente muy creativa, pero no sirve de nada si esa creatividad o esa imaginación que tienes no eres capaz de transmitirla en la lectura, y la verdad que, que, que, que al final me me gustó mucho y lo último que comenté de respecto a el módulo era ese aspecto de que la escritura es una artesanía una creación pero al mismo tiempo es también una herramienta con la cual transmites una idea, entonces realmente me, me hizo muy, muy, mucha, mucha, mucho clic en mi cabeza porque es parte de todo lo que decimos en mi profesión que es que la medicina es una ciencia y un arte tienes la parte científica que, que existe y cuadra tus conocimientos pero que sin la parte del arte no vas a poder hacer nunca nada bien hecho y, y de verdad que acá eh, esta parte que es artística si no tienes un, una forma o una estructura que seguir nunca vas a, a, a conseguir el éxito en esta parte por eso me, me, me, daba que, que me pareció que fue bien ubicado el, este módulo ¿verdad? al final después de haber revisado todos los aspectos de una manera muy organizada para que entendieras que de nada vale tener un buen eh, esto personaje, un, un, un, un diálogo lo demás, y al final esto no haces una, lo logras el, la parte efectiva que es llegar a la comunicación de tu idea o del tema de la novela. ¿no? Entonces, ese es mi comentario con respecto a lo, de, eh, lo del módulo. Eh, lo otro con respecto a lo de mi, mi opinión sobre el, sobre el curso, eh, y lo señalé aquí en mi letra de, de médico, <risa> entre comillas, y bien grande. <risa> Que lo defino como privilegiado, la verdad que, que es un, ha sido un privilegio personal. Eh, cuando entré al curso, pues lo hice más bien por, por el hecho de, de, de apoyar a, a Rosemary un poco en el curso, no sé qué. Yo, si Rosemary me dice que puedo hacerlo y, y, y voy a probar que vamos a hacerlo, no, pero la verdad que en, en el camino uno siempre ha pensado que, a, que puedes hacer, eh, que esa parte creativa tuya se puede expresar de alguna forma y de momento ya he contemplado quizás escribir. Pero a, después de haber completado el, el curso y de la forma en que, en que Rosemary lo ha presentado, te das cuenta de que eh, con las herramientas bien armadas, con, con las cosas bien puestas en tus manos, definitivamente esa capacidad creativa puede salir bien organizadamente. Y me encantó porque, la verdad, y estoy seguro que tú no estabas copiando de nadie la manera en que, en que organizaste el curso, pero sí leíste muchísimo establecerlo de esa forma, cómo nos llevas desde planeación, después de eso ir de bien a cómo desarrollar el, el, el personaje, cómo, cómo crearlo, cómo, cómo entenderlo para que tú sepas quién es bien el personaje, después está cómo creas el entorno con los escenarios, cómo hacer eh, la parte del narrador, que es súper importante, porque incluso yo hasta en mi cabeza, que todavía he empezado a escribir, pero ya cambié nuevamente a, a, al narrador, porque me di cuenta que, que el, el, el narrador en mi el es que mejor va a transmitir el, el aspecto que quiero, de, de, de la historia que quiero contar, y cuando llevaste paso a paso de una forma en la que eh, realmente eh, me, ya me, me dio a mí el valor de creer en que sí puedo eh, presentar una, una obra que quizás no se convierta en un bestseller, pero por lo menos va a ser una obra que estructuralmente va a tener los elementos necesarios para poder ser una obra literaria. Entonces, eh, de verdad que me siento, nuevamente lo digo, privilegiado. Me encantó haber formado parte de esto y por supuesto haber sido tu primera... Eh, Camada, como decimos acá, sí. con este curso que, que te auguro súper éxitos, porque la verdad que lo comentaba ayer en el gimnasio con algunos amigos que les decía esto: no, que me tengo que ir a hacer hoy, tengo que hacer la clase de, de gimnasio porque mañana no puedo venir, porque mañana tengo mi graduación del curso. Y entonces me empezaba a preguntar: ¿Qué, pero este qué tal? No, esto es un curso que estoy haciendo para enseñar de cómo que no sé si de momento voy a escribir una nueva que si sí, no sirva, pero definitivamente mi panorama de lector cambió y empecé a explicarles por qué y lo demás. Entonces, los chicos me dirán, eh, pero tienes razón, que no sé qué, entonces, ahí empezamos a hablar de todo eso, y que ahí de momento les voy a tirar a ellos también la, la, la vuelta para que sí, sí, sí, <risas> se incluya en el curso, porque les dije, o sea, crean que la verdad, de momento yo no veía que, que yo no me veía a mí como escribiendo antes, pero ahorita sí me creo capaz, porque la verdad es que las herramientas son, son las que necesitaba, y eh, lo más importante, como todos han comentado también, que lo, que lo que más me llena es que las lecturas que hagas de aquí en adelante, las vas a ver completamente diferente. Y la verdad que me siento muy, muy, muy privilegiado en haber formado parte de, de, de este curso de Gracias nuevamente. Y a las compañeritas, gracias también. Disculpen, la verdad que no estaba muy pendiente del grupo, pero yo siempre ando como loquito todo el día. De Gabriel lo has resumido muy bien, pero todas las compañeras han coincidido que yo sinteticé en el curso todo mi aprendizaje y los comparto sí. con ustedes. Desde cuando aprendí a hacer una estructura, conformar los personajes, hacer diálogos interesantes, crear este personaje inolvidable, atrapar al lector. Todo lo que he aprendido yo en 22 años, lo más difícil ha sido concentrarlo en 64, creo que son videos. Lo logré porque yo me di cuenta que me aprobaron el curso en 5 días y demoran mucho más y el gerente en Latinoamérica de Hotmart tuvo una reunión conmigo de uno a uno, quedó fascinado y cuando vio la cantidad de libros dice, estos libros te dan autoridad para el curso, el curso sirve Totalmente. para crear lectores, yo quiero miren, yo he estudiado muchas plataformas, que cuando ustedes vayan a publicar publiquen en Hotmart ¿por qué? lo puse en 5.97 da 2.34 más 2.34, da 4.68 de comisión. Se dan cuenta wow. porque yo digo que Hotmart es la mejor plataforma y ustedes no pongan un precio muy alto, yo los voy a asesorar hasta en el precio. Porque si ponen un precio muy alto, nada más los va a leer su familia y sus amigos. Pero ustedes quieren que los lean todo el mundo. Entonces, dependiendo la cantidad de páginas, yo les digo más o menos el precio que pueden poner. Y de esa manera ustedes te dan a conocer. Yo les voy a enseñar cómo se hace la página del autor. Yo voy a seguir con ustedes. Yo voy a ser la madrina del libro de cada uno de ustedes. después del curso de mercadeo ya cuando ustedes no los quiero abrumar. Lo voy haciendo poco a poco, voy a darme un descanso mientras ustedes hacen el libro y después yo veo cuáles son las necesidades de cada uno para que vendan su libro y para que mientras duermen también el afiliado se lo esté vendiendo y entonces aquí hay una aplicación Ya hace clic clic con una caja registradora y usted hace así y está la comisión. Ya también son lectores especiales. Cuando ustedes lean, no hay trato como una mujer maravillosa como Sara Ortiz, le pongo un defecto contundente. No sabía escoger pareja. ¿Cuántas mujeres no hay así que son brillantes? Y a la hora de escoger una pareja son un desastre. Es un personaje wow, sigue siéndolo porque eso la hace humana. Recrea un personaje humano, con la cual muchas te van a sentir identificadas. Ahí, en la de, eh, las diferentes temáticas, y ustedes ven que yo no me repito en las temáticas. Eh, yo no sé si ya él ha leído La noche oscura. Sigue la recomendación de Gina. Gina le cambió la vida a La noche oscura. Esa es una novela que te hace reflexionar, y mi novela más espiritual ya ustedes saben, yo voy a seguir en constante comunicación con ustedes por correo. Yo tengo algunos correos, pero yo voy a hacer lo que se llama un lead magnet. ¿Qué es lead magnet? Yo voy a poner una publicación donde pido nombre y correo. Y ustedes ponen Amelia y el correo. Yo no pido apellido porque la gente dice, ¿para qué tanto dato? Y eso va directamente al email marketing, que después cuando estemos en mercadeo les voy a explicar cómo funciona. Ustedes lo pueden hacer hasta con la cuenta gratuita porque le da 300, 400 contactos que son suficientes para empezar. Entonces poco a poco los voy a ir orientando, pero todas estas orientaciones van a ser a través del correo. En el correo yo les dije, en el WhatsApp les mandé información. Clic en el correo, y así se hace en tecnología. Hay gente que, ay, viene un correo, hay que clic aquí, no. ¿Y qué me va a salir? Miren cómo ustedes han descargado los diplomas. Vamos a hacer. Rose, ¿usted tiene el lead magnet en Mailchimp o dónde lo tiene? Lo tengo en Hotbar. Rose, el lead magnet también lo puedes poner en Facebook o, o lo puedes lo pongo poner en... en todas las redes sociales. Yo okay. se lo mando al WhatsApp, lo pongo en las redes sociales, lo pongo en todos lados pero voy a hacer uno para mis queridos estudiantes de escribir una novela desde cero. Se los voy a mandar a ustedes nada más. Perfecto. Y ahí queda el correo para hacer el grupo de nuevo y para ver cómo funcionamos con los correos, porque después les voy a preguntar por los bonos. Ya yo veo que Jalis va volando y Janet van volando en esos bonos. Entonces, están súper están buenos porque ya, ya vi ya, ya vi, casi todos hoy están súper que la verdad, súper sí, motivantes. Porque lo verdad, yo quiero Porque es que ustedes estén contentos con el curso porque una vez que ustedes están contentos sirven también de promoción y se entusiasman en escribir una novela esto es pasión y compromiso no, se puede escribir una no, con pereza escribir esa pasión y ese compromiso, como dice Jael, parate a las 4 a escribir, ¿por qué no? O tú decir, el domingo en la tarde yo no salgo a ningún lado y me voy a poner a escribir, todos los domingos cuenta. Hay que darle prioridad a las cosas que quieres, Si escribir eran, son tus sueños, si te gusta mucho tienes que darle prioridad, tienes que, que dejar todo. Por eso, porque eso es lo que te, te estimula, te incentiva te, y te va a incentivar muchas veces en una parte de tu vida de, de, de llegar a estar feliz contigo mismo, que lo sí, lograste. Mira, él hay gente que se dice por lo urgente. Yo siempre pregunto, ¿es importante o no es urgente? es urgente? Hay importante y no importante. Porque si te planificas, no necesitas nada urgente, porque está sí. planificada. Y esa planificación del tiempo que yo le tuve hablando a Diana también, eso es bien importante. También todos Gracias. ustedes lo van tomando paso a paso y se van a dar cuenta, ya saben que hay un antes y un después. Porque ya cuando leen una novela, y, y, y se los voy a decir, expréstalo en palabras sencillas y vas a tener muchos lectores. Porque cuando tú no entiendes, estás pensando, ¿y qué ¿Será que estoy perdiendo facultades? Ay, no, yo voy a dejar esto. ¿Y quién se perjudica? El escritor. Aunque te haya comprado el libro, no vuelve a comprar un libro más tuyo. Entonces, esta ha sido una, una velada muy hermosa. Vamos a seguir en comunicación. En el grupo, lo sencillo. Las preguntas sobre lo que van, comienzan estructura, hacen la estructura. ¿Tienen una pregunta? Correo. ¿Ustedes tienen mi correo? Y tres redes sociales, por lo menos, cuando tengan el libro. Yo les recomiendo YouTube, que es la que ve todo el mundo. Facebook, Instagram. Si después quieren tener TikTok, yo me puse TikTok y hay un niño que le tenían prohibido TikTok, tiene 11 años, y le dijo al papá: Papá, estoy viendo a Rosemary y Dice: Rosemary nunca puede estar en TikTok. Y él sí. dice: ¿Está? Y él le dijo: Ella sí, sí puedes verla. Puedes ver a Rosmarie. Una gran revolución que vamos a hacer nosotros, de los lectores, ahora ustedes son lectores especializados y a mí me ha dado mucho gusto compartir con ustedes porque ustedes son la primera generación privilegiada pero ese fue, ustedes fueron los que confiaron sin ver, otros tienen como Santo Tomás que ver y tocar para confiar ahora tienen la referencia de ustedes pero Flor que vea el bono de cómo se diagrama el libro comiencen a hacer la estructura, comiencen en los personajes montar las escenas y los bonos ya cuando van a publicar, cuando el mercadeo, hay bonos de mercadeo, pero yo voy a hacer algo más sencillo acá en mercadeo y en gestión, para que ustedes sepan gestionar. Porque ¿de qué vale un libro si no lo pueden vender? Ustedes tienen que sacar los gastos. Y yo de la opinión que en los primeros seis meses te deben de sacar los gastos y al principio lo compran la familia, no le regalen un libro a nadie la familia y los amigos y los amigos comienzan a hacer la promoción de ustedes en las redes y les aseguro que a los seis meses ustedes sacaron su dato y no se, lo pueden, no se lo pueden gastar porque eso es para el segundo libro para que no <risa> en el segundo libro cuando van a hacer el tercero solo se gastan la mitad y el otro es para el tercer libro y después ya consiguen editos yo siento que todos como si nos conocieran de otras vidas Sí. Sí. Bueno, a Melita, yo la conozco desde niña. A sí. Don Juan Herrera lo conozco virtud. Ah, no, yo lo conocí una vez que fui a cuando Sí, de a... persona, en el hospital lo conocí, ¿sí? sí, <ríe> ahí a conversatorio. Yo lo conocí. Sí. Entonces, a Flor también la conozco. A Gina es mi hija putativa. La mayoría ya él ya Diana, ya nos conoceremos, porque la pandemia no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Y esto nos ha enseñado a reflexionar, a centrarnos en qué es importante en la vida. porque yo atiendo enseguida y cuando no atiendo de inmediato es porque estoy en un conversatorio. Pero una vez que termino, hago así y contesto y ustedes lo saben. Adelante. Yo después en el grupo sí voy a mandar el enlace del curso porque cuando la gente vea el entusiasmo de ustedes, van a querer eh, tomar el curso. Exactamente. Exactamente hoy tenemos tres meses, maratónico pero sin apuro, o sea preparándose con conocimiento, ahora ustedes entran en la estructura, crean la estructura, los personajes crean los personajes y cuando lo repiten por segunda vez ya tienen la novela armada, ya tienen los ganchos para atrapar al lector y todo, en el último revisanla, si escribieron sencillo una pregunta. ¿Pueden sí. participar personas de otros países en el sí, próximo curso? Ya él, sí. Sí. ya él está en California. Uh -huh. Y yo estoy por ahora en Colombia, pero normalmente en Boston. Ajá, sí, también. Y, y Teli es un orgullo. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Teli, las dos tenían unos poquitos libros. <risa> ya hemos ido avanzando. Y así ustedes... Tú serán... eres novelista. Sí especiales, que una persona es lo que tenemos que aprender, ese rigor, esa, esa constancia que tiene Rosemary sí. Sí, sí. yo me pongo 1500 palabras, al principio me ponía 1000 palabras, yo me voy a poner a escribir de las 2 de la tarde 2 y media a las 5 y media tengo que escribir 1500 palabras, y yo dejo el teléfono afuera, el celular le bajo el timbre y yo escribo entre 1.500 y 1.700 palabras. Al principio era 1.000, porque no tenía la, la fluidez que tengo ahora. Y cuando voy a investigar, yo digo, yo voy a investigar este tema en un mes. Me he leído cinco o seis libros e investigado en diferentes plataformas. Ustedes saben que yo lo sé, pero no se nota como un texto eh, informativo. No <coughs> se voy... esa información insertada de manera adecuada en la novela una una última pregunta Rosa que quieras ¿Cómo, cómo hace usted para ser tan determinada tan determinada Sí yo creo que me ayudó mucho en luchar contra mi enfermedad en la vida Dios te manda circunstancias para fortalecer si yo no hubiera tenido que luchar tantos años desde mi niñez yo tenía una fiebre que no me dejaban ir a ningún lado, porque esa fiebre... No... Y no me dejaban ir a ningún lado. ¿Qué hacía un niño para entretenerse si no puede jugar? Leer. Y la vida me enseñó a tomar decisiones pensadas, reflexionadas, pero sin espacio para la negociación. Me ha encantado estar con ustedes, ver cuán... La todas las emociones que despertó el curso de ustedes... Fueron lectores, a, o sea, aprendieron a apreciar las lecturas, ahora siguen leyendo, van a escribir, van a ser determinantes, van a ser disciplinados. Recuerden que yo lo dije en un video, el orden es el guardián del universo. Todo organizado en la bitácora, van subrayando, van avanzando y ni se dan cuenta cuando ya tienen el borrador de la novela. Hasta siempre, por ahí nos no, reuniremos puede como más festivo una re reunión para ver que todo el mundo cuente dentro de un par de meses sí. cómo va en su creación vamos a seguir reuniendo este es un grupo sí. para ver las lecturas que están haciendo cómo les va con las lecturas sí. y los libros que van a escribir no sé, claro, que... sí. los todos <risas> claro y entonces también qué lectura qué lectura influyó ¿Qué personaje les llamó la atención? Yo les voy a mandar una lista, por eso que quiero que tengan YouTube, o se las voy a mandar en el grupo esta vez, una lista de videos que yo tengo de personajes inolvidables de mis 26 novelas. Es lo que más vende. Cuando yo publico esta lista, se comienza a mover las novelas. Lo que pasa es que aquí no hemos dado el salto digital, pero pronto lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean que en vez de un dólar que le va a pagar el editor, ustedes puedan ganar 4.68, ustedes mismos van a querer el digital. Te lo digo, ya él. <risa> Tú dices, los editores no pagan más de un dólar, uno, diez. Tú dices, no. no, no, no, no, que se dejen de eso. Y encima puedes darle mejor precio a tus lectores. El más... El, mi catálogo, pues aprendí a hacer catálogo también, es que yo iba aprendiendo con ustedes, les voy a mandar el catálogo para que lo descarguen así como descargaron él, y dice, el mundo cambió, entonces le puse un carrito, ustedes le dan click al carrito, las lleva el enlace, ponen descuento Rose y compran el libro. Yo les voy a enseñar de todo, todo eso que he aprendido. Es que, okay, eh, Rosmarie. Le tengo una noticia, le voy a comprar, voy a usar los bonos y le voy a comprar unos libros a, en, en, en, en Hotmart, en, en Digital. Digital, mira, te, si lo vas a leer en la tableta no necesitas aplicación, pero si lo vas a leer en el, en el celular, ¿qué celular tienes tú? ¿Android o? o... IPhone, iPhone, es un buen iPhone. No, iPhone, el tiene, iPhone tiene ahí la aplicación, Book se llama. No tienen ni que bajar, ahí lo lees. En la letra A grande, agrandan la letra y puedes cambiar el color del papel. Voy a mandarles al grupo el catálogo para que vean el catálogo que yo aprendí. Y así mismo, como descargaron el diploma, le dan clic al carrito donde está el libro. Ponen en cupón ROSE en mayúscula cerrada. A mí me encantaría que ustedes vendieran mi libro y yo darle la comisión a ustedes. Me encantaría. Yo les voy a poner paso a paso para que se afilien a las novelas que más les gustan. Y les voy a mandar el catálogo porque cuando ustedes lean No Hay Trato saben cómo meter un... A mí me hace falta esa, No Hay Trato. Y tú sabes que cuando veas Agenda para el desastre. Sabes que hay rasgos de bondad en un malvado, así como hay rasgos de maldad en una persona virtuosa. Tú le metes un rasgo de bondad y el personaje te queda inolvidado. A medida que ustedes van analizando con todas las clases los personajes, que dicen nombre, cada, cada libro es una, una lección. Mucho gusto, seguiremos comunicándome, les voy a mandar el catálogo y los pasos sí. para la afiliación. Gracias. Muchas vale. gracias. Saludos. Saludos. Buenas, noches, muchas Luego, gracias. buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Bueno, chao, chao. chao. Buenas noches. Chao, buenas noches.